impacto que no se logra porque imagínense ustedes la gente estaba a la expectativa eso había que ver las redes sociales eh, y hay otra manipulación que bobo porque son bobos donde ellos ponen una encuesta es en agosto eso lo vamos a establecer la, la verdadera encuesta porque yo, yo le voy a pedir que no me llamen o porque no voy a tener tiempo, porque aquí está la joven que fue maltratada por el policía en Tenares y que quedó de venir el pasado viernes y ya está aquí. Yo le voy a pedir, por favor, porque con los anuncios y estos temas, que yo quiero tratarlo bien y yo sé que ustedes lo van a agradecer, y la intervención de esta joven que fue duramente maltratada por un policía en Tenares, que ya está aquí ella, que cuando yo salí del programa el viernes, ella me llamó varias veces para decirme que quería venir hoy y que si yo la podía recibir, yo le dije que sí. De modo que si cogemos llamadas, como acostumbran a hacerse la llamada aquí, no vamos a poder hacer nada. Por el día de hoy, yo le pido excusa porque tiempo no me va a dar para coger la llamada. Entonces... Eh, ese es un tema y otros temas más este, que vamos a tratar en el transcurso del programa, pero fundamentalmente el tema de la GALU y el autoengaño. autoengaño del PLD. Es un autoengaño. Ale decía que una encuesta de GALU, miren cómo esta gente son de deshonesto y se han puesto de deshonesto. Hecha en agosto del 2011, cuando Hipólito Mejía le llevaba 14 puntos A Danilo Medina Ellos ponen eso De que para dar la impresión Oigan qué Deshonestidad Para dar la impresión que la Galo se había Y que como se equivocó en el 12 Ahora se equivoca Eso es mentira La Galo se esclavo de... casi exactamente en el 2012 Y yo lo tengo aquí se lo voy a presentar La Galo dijo en el 2012, y yo se lo voy a presentar a ustedes, que Danilo iba a sacar un 50.70 y sacó un 51. Y que Hipólito iba a sacar un 44.70 y pico, Hipólito sacó un 46.77. Y ellos ponen ahí, pero es lo bobo que se cree en eso, es lo bobo. La Galo es la encuesta más seria que hay en este país Y ha dado en el clavo de... Yo lo voy a presentar Otra vez La lista lo, lo... Hasta cuando Balaguer y Peña Gómez Dio exacta la Galo En el 94 En el 94 dio exacta la Galo 38 a 37 Y así mismo fue las elecciones Y en el 96 en, prim en primera vuelta En segunda vuelta En el 2000 en el 2004, en el 2008, en el 2012 y en el 2016 la galudió en el clavo De modo que esa campaña sucia, rastera que han montado hoy Contra esta prestigiosa empresa Se le va a volver como siempre se le ha vuelto un boomerang No hay forma humana Se lo digo desde ahora pero ahorita yo le voy a dar los detalles No hay forma humana del PLD reponerse de esto Porque es que cuando un pueblo Dice ya No hay forma Y ahorita yo le voy a explicar lo que yo vi Que yo lo viví y lo vi Para que ustedes vean cuando La gente quiere un cambio En tiempo de Jorge Blanco Le estoy diciendo que no voy a coger llamada Me, la, me perdonan Hoy yo no puedo porque tengo esta joven aquí Y voy a analizar la encuesta Si cojo llamada no lo puedo hacer Oigan esto, señores. En el 86, eso lo vi, yo eso no me lo contó nadie, para el que no sepa lo que significa cuando un pueblo quiere un cambio. Porque no es que es por el candidato, es el que quiere salir de un, de un presidente, de un gobierno, y, y apoya a cualquiera. Yo vi comunistas, señores, antibalagueristas, que se pusieron contentos cuando balaguer ganó a Jorge Blanco que lo mucho. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno de José Blanco se convirtió en un gobierno odiado, en un gobierno rechazado. Y cuando los pueblos rechazan hasta los comunistas que son contrarios, en un momento dado, porque no es apoyando a Luis Abinader, Luis Abinader es el instrumento para salir de PLD. Para que quede todo claro, Luis Abinader es el instrumento, pudo haber sido Guillermo Moreno, si hubiera tenido los números, o pudo hacer golpe, eh, eh, eh, a lo mejor a los tres meses estamos combatiendo a Luis Abinader, a lo mejor a los tres meses, esos que estaban en la Plaza de la Bandera, que ya lo han anunciado, que si ese cambio no viene, con real cambio, ellos van a tomar la plaza, para que estemos claros en eso, pero el problema es que el PLD, no se puede que en el poder, porque es que el PLD es una retranca, el PLD lo ha corrompido todo, y si se ha convertido en un real peligro para este país. Por tanto, el PLD no puede estar ahí. Que ahorita sea binader, se saca binader, si no cumple, para que estemos claros en eso. Nos vamos a la pausa, venimos con la joven y luego le vamos a analizar la encuesta. Adelante, señor director.